vamos con el vídeo Bueno, pues vamos a empezar con nuestro espantapájaro rogerio vamos a empezar por los zapatitos eh, como veis yo voy también modificando los patrones a medida que voy trabajando en ellos pero a vosotras os los dejaré ya todos perfectos vamos a recortar con un poquito de margen de costura y, y le vamos a poner rápidamente estas botitas. he utilizado fieltro porque creo que quedan muy bonitas y además nos facilita mucho el trabajo a la hora de coserlas. Eh, tal cual se recortan, se cosen los dos extremos, los dos laterales, y se pone en la, en la piernecilla. Antes de, de coser la pierna al cuerpo. Si no después, no podríamos ponerla, ya que esta no, no lleva abertura ni es de quita y pon. Como va a llevar mucha mucha pajita mucha cosilla eh, no lo voy a hacer de qué tipo no voy a hacer bueno pues vamos a recortar el exceso de costura lo cortamos justo a ras yo no le dejo nada por dentro bien pues ya que lo tenemos así nos vamos a coger nuestro trocito de goma Eva. Yo voy a ponerle este que tiene un poco de dibujo. La verdad es que queda muy bonito. Se lo vamos a poner con la pistola de silicona bien calentita. Por otro lado, he recortado una tira de un centímetro y medio, que es lo que le voy a poner alrededor de la bota. Mirad, esta ya la tengo hecha. ¿Veis cómo queda? Queda súper bonita. Y ahora vamos a hacer esta en un momento. Es que se hace súper, súper rápido. Vamos a ubicarla de esta forma con la silicona caliente y en esta ocasión, como ya os digo que, que le voy a poner mucha rafia y mucha cosa, pues no le quiero poner ni, ni lacitos ni nada. Podemos hacerle un, un nudo, un, una lazada, un cruce por aquí simulando una, una lazada, pero yo en este caso no lo voy a hacer, lo voy a poner así tal cual. Pues vamos a ponerlo sobre la goma eva. Si no tenéis goma eva, también podéis utilizar un poquito de fieltro. Siempre tenemos que, que utilizar los materiales que tengamos más cercanos. No dejéis de hacer un, un trabajo, bien sea un muñeco o una manualidad, porque no tenéis X material. Siempre habrá alguno que pueda que podamos cambiar, nos pueda dar el mismo juego. Bueno, pues ya que tenemos así la suela, le vamos a poner la tira. Yo voy a empezar por la parte de atrás de la gotita. Vamos a ponerle por este lado de aquí. Vamos a poner un poquito sin estirar. No estiréis nunca el tejido porque si no vamos a hacer ahí unos pliegues muy feos solamente se hace un poquito de silicona y se deja caer pues mirad de qué forma más rápida se hacen unas botitas para unos muñecos quedan súper graciosas es digamos que es una botita base si a esta botita le hacemos una vuelta bonita le ponemos unos lacitos unas piedras un poco de tul tipo borreguito, pelito mil cosas podemos hacer unas botas súper bonitas bueno pues esto lo voy a dejar ya para luego coserlo a lo que es el cuerpo y ahora os voy a explicar cómo vamos a hacer la ropita mirad vamos a coger eh, yo en esta ocasión le voy a poner cuadritos de vichy porque quiero ponerle bastante colorido he sacado un patrón de una blusa muy sencillita porque es un espantapájaros, no es un, una muñequita ni un muñequito eh, de decoración de estos que yo llamo bien rematados este va un poco pues eso de trocitos de, de telas y demás eh, mirad yo he cogido y he dibujado aquí la mitad del molde y a otro al otro lado la otra mitad eh, veis de esta forma lo he unido así y ahora lo que he hecho es poner un trocito de tela que también para que os hagáis una idea del trozo que es, os lo voy a dejar dibujado aquí. Un trocito de tela para hacer el cuello. Vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coser solamente esta parte, lo que es la zona de, del cuello. Y una vez que lo tengamos, vamos a recortar, vamos a dar piquetes y vamos a dar la vuelta. Y ya tendríamos muy avanzado lo que es la camisa. Pues ya lo tenemos cosido a máquina. Vamos a cortar con mucho cuidado aquí en el centro. Y vamos a ayudarnos, yo me ayudo con la tijerita esta pequeña. Me gusta mucho cómo, cómo corta para hacer los piquetes. Y ahora damos piquetes. y ahora vamos a poner esto por aquí dentro y ya lo tendríamos preparado para coser como estos tejidos no tienen derecho ni revés pues yo he cosido por la parte de, del revés pero bueno da igual lo que he hecho ha sido volver a marcarlo para, para que lo veáis más claro Una vez que... bueno vamos a cogernos primero las mangas mirad vamos a doblarlas aquí y hacia adentro y por aquí le vamos a coger un dobladillo vamos a hacerlo en todas las partes en la parte de, de lo que sería el bajo de la camisa y en las manguitas y nos vamos a guiar por la línea que tenemos marcada veis lo vamos a hacer así cuando ya lo tengamos las cuatro partes marcadas lo que haremos será unir manga con manga y vamos a, a pasar un pespunte desde aquí hasta el costado y por aquí exactamente igual unimos las manguitas y cosemos las mangas el costado la manga y el costado y tendríamos la camisa terminada bueno pues vamos a empezar a, a ir montando nuestro rojeliz eh, yo tengo este tipo de rafia es eh, una que se vende así en bolsitas y la verdad es que es bastante limpia bastante limpita lo que nos va a permitir no manchar mucho a nuestras manualidades o en este caso nuestro rogelio yo voy a coger un poquito de esta rafia por ejemplo por aquí y voy a cortar Y ahora esta rafia la voy a pegar a la pierna. Vamos a ponerla de esta forma. La vamos a ir abriendo. Y la vamos a coser. La podemos pegar con silicona, pero yo en este caso prefiero coserla. Veis, vamos poniendo donde veamos que, que nos va haciendo falta, le vamos añadiendo. De lo que se trata es de dar un efecto. No hace falta llenarlo todo de, de rafia. ahora le voy a dar un par de vueltas para cogerla todo y ya voy a, a rematar aquí esto mismo lo vamos a hacer con los bracitos y con la otra piernecilla mirad yo quiero que me quede así veis después ya esto se lo iremos recortando pero yo lo haría mejor cuando ya lo tuviese vestido pero vamos esta es la idea veis que quede así voy a hacer igual en la otra piernecilla y vamos a hacer un brazo para que veáis lo fácil que es vamos a coger otro trocito y lo vamos a poner aquí veis de forma que nos cubra un poco el bracito y un poquito la muñeca veis que nos quede así que se vea un poquito la mano pero no se vea mucho yo voy a, a enhebrar la aguja bueno tengo aquí un poco hacemos un nudillo y cosemos Lo repartimos bien por delante y por detrás y ya hacemos igual, damos unas cuantas vueltas y ya podemos anudarlo. Bueno, pues mirad, así es como nos va a ir quedando. Yo ahora voy a, voy a hacer el otro brazo y la otra piernecilla y ya vuelvo y empezamos a vestirlo. Bien, pues ya, mirad qué pintas tiene. Vamos a ponerle la camisetilla y vamos a ver ya los cambios que, que va dando. mira yo tengo estos tipos de cuerda son cuerdas muy, muy básicas muy normales con esto lo voy a hacer los ataditos de las de las mangas voy a coger un trocito lo voy a atar De esta forma, y le voy a dejar los ataditos. y así vamos a dejarle la camiseta no me diréis que no queda gracioso vamos a pintar la carita y así se nos va a ir secando para luego peinarlo y, y irlo terminando yo le he puesto este, esta carita lo que pasa es que Creo que al final le voy a poner todo el ojo en color negro. Me da la sensación que le va a quedar un poquito triste la mirada. Lo he hecho ayudándome con la regla de, de círculos y creo que le puse el número 17. Veis, le puse este número y quedó perfecto. Y después la boca, fui buscando un, un número, en este caso el 20, y le hice un medio círculo. Y con eso ya podemos hacer la carita de, de nuestro Rogelio. Voy a pintarle como siempre el ojito todo negro. Después le voy a poner unos simples puntos de luz y no le voy a hacer mucho más. Es un espantapájaros. que seque y ahora ya lo peinamos vamos con el pantalón he sacado el patrón como veis tiene muchísima altura de cintura es por una razón muy sencilla lo que voy a hacer va a ser doblarle y por aquí le voy a pasar una cuerda entonces necesito que tenga espacio suficiente para que no se me quede eh, vista lo que es la vuelta vale entonces vamos a coser como siempre lo que son las partes redondeadas y una vez que lo tengamos cosido abriremos el pantalón y coseremos las dos piernecillas por separado voy a la máquina y vuelvo pues ya tenemos el pantaloncillo lo vamos a poner del derecho y se lo vamos a colocar a rogelio yo le he puesto para ayudarme a poner el pantalón le he puesto aquí abajo como unas cuerdecillas que luego se las quitaré solo es para ayudarme a poner el pantalón Hasta un poquito más arriba de la cintura. Nos ayudamos con unos alfileres. Y ahora ya sí podemos atarlo. Y ahora le vamos a atar los pantaloncillos bueno pues así nos va quedando me parece que queda bastante gracioso vamos con la cabecita y el peinado ya le he cosido la cabecita a Rogelio le he puesto también le he aplicado mi técnica del bolsillo ya sabéis que consiste en dar movimiento a las cabezas de nuestras muñecas se giran sin ningún problema y después vuelven a su sitio están muy bien cogidas no se mueven pero sí que se desplazan hacia los laterales hacerla que os va a gustar mirad yo tengo la rafia y lo que voy a hacer va a ser coserla a la cabeza no la voy a poner con silicona porque esta rafia es un poco sintética es como plástico entonces me da un poco de miedo que la silicona la queme lo que voy a hacer va a ser ir cogiendo pequeños mechones y los voy a ir poniendo en la cabeza de forma aleatoria porque luego si necesito ir cortando pues iré cortando y, y ya está esto es, va a ser un poco más entretenido pero como veis el resto del muñeco va súper rápido quiero pediros disculpas por la cámara tengo un pequeño problema con ella pero hasta mañana el técnico no se la puede llevar sabéis que con esto de la pandemia tenemos que tener cita para todo y también para llevar mi cámara a arreglar <ríe> espero que me lo solucionen pronto bueno pues vamos a ir cosiendo así no voy a grabarlo todo porque como veis la cámara no, no me está ayudando mucho pero bueno tampoco tiene mucho más misterio vamos a ir cosiendo así por un lado por otro y fijando bien nuestra rafia de forma que nos vayan quedando los pelillos así veis no importa que lo hagáis muy perfecto porque Rogelio va a llevar un gorro entonces lo vamos a ir poniendo como más nos parezca mirad ¿ves? por ejemplo aquí le vamos a dar la vuelta y lo vamos a traer hasta aquí y aquí vamos a coser ya os digo que esto es de la forma que vosotras más os guste eh, cómo os va quedando el pelillo. No es nada complicado. Solo necesitamos irlo sujetando y jugando con las formas. Mirad, ¿veis cómo va quedando así? Ahora yo aquí, por ejemplo, le voy a poner algo de flequillo, porque quiero que quede algo hacia la cara, que no quede la cara tan chupadilla. Entonces lo voy a doblar así lo voy a poner por aquí veis es cuestión de ir rellenando los huecos todos estos puntos no se nos van a ver porque ya os digo que luego llevará su gorrete bueno pues yo me voy a quedar peinando a Rogelio ¿Veis? Ahora, cuando lleguemos aquí, después, cuando ya lo tengamos todo, pues vamos cortando. Y le vamos haciendo su flequillo. Más que nada para tapar un poquito la cara y que le quede más simpática. ¿Veis? Cuando ya le hayamos puesto mucho más pelillo, pues nos va a quedar más simpático. ¿Veis? Es simplemente así ir haciéndolo lo siento mucho lo de la cámara ya os lo vuelvo a pedir, pedir disculpas pero si la tuviese bien sabéis que mis paso a paso son mucho más completos pero es que hoy es un poco rollo hacerlo así porque no se ve muy bien la imagen vamos a ir poniéndolo y ahora después cuando ya tenga puesto todo el pelillo vuelvo con vosotras le ponemos el gorrete y prácticamente tendremos terminado nuestro rogelio de hoy veis como va cambiando aquí pues igual ponemos otro pelillo si vuestra rafia no es tan sintética podéis utilizar la silicona iréis más rápidas y os quedará igual de bien bueno pues yo continúo vamos con la calabaza yo he cogido un plato de estos de postre en esta ocasión tiene 18 centímetros más o menos y de esta medida he cortado un trozo en popelín 18 y medio tiene ahora con hilo de muñequería vamos a hacerle un un hilvan para rizarlo como a medio centímetro más o menos de aquí del borde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 Hacemos igual.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 Y bueno pues de esta forma tan sencilla tenemos hecha una simpática calabaza. mira qué gracioso que queda. Bueno pues mirad os cuento cómo he hecho el gorrito de, de Rogelio. Mirad ya os he comentado que tengo problemas con la cámara y quería terminar este este muñequito antes de que se me termine de estropear, por eso he ido un poco poco rápido. Os haré un tutorial expresamente con ese tipo de sombreros, ¿vale? Eh, os comento, lo he hecho en fieltro. Os dejaré también los patrones. Eh, recortamos una vez en tejido de fieltro, en color marrón. Yo he elegido un color marrón, pero el que vosotras queráis. Y haremos una tira de 4 centímetros por 25. Coseremos en un lateral la, la, la tira y la pegaremos a la circunferencia del gorrito. Y después arriba le pondremos esta otra tapa que también os dejaré la medida y os dejaré el patrón y esta vez solamente la he cosido en un trocito veis no he cosido todo el gorrete he dejado un trocito sin coser porque por ahí digamos que le he sacado eh, parte de pelillo como si estuviese roto y también le he hecho este pañuelito con un cuadrado de 10 por 10 lo he doblado a la mitad y le he sacado estos dos triangulillos y bueno pues lo he cogido detrás con un punto y, y ya está esto es todo lo que lo que tenemos sobre rogelio y aunque es un tutorial un poco rápido para lo que a mí me gusta al menos lo he conseguido voy a ver si soluciono el tema de la cámara y podemos seguir trabajando tranquilamente este ha sido eh, mi proyecto de hoy espero que te haya gustado y si es así, nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso, amiga. Chao.